Oh. Hola chicos, este es mi primer gameplay ¿Cómo se llama? Brawl Stars Y su me dijo que me lo descargara para jugar con él Y me dijo que hizo un mapa de ese Y vamos a verlo Bueno vamos a esperar a que me invite Lo voy a pedir que me invite La batería Blau de Star, pero no sé ahí me va a invitar Hola. es de no, ¡La adopción de no! ¡No, Thank mm -hmm. you. de versión... Ya. Yeah. Yeah. Yeah. Bueno, esto fue todo porque mi batería, no sé. Chao. Espero que les haya gustado el video.